Hay una encuesta, por mi tema, por espérate, hay una encuesta ahí que está en el portal y queremos ver los resultados antes de entrar. ¿Dónde, Jenny? Se vaya buscándome eso. ¡Genesis Mendiños, ¿cómo está? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien. Todo bien aquí con el, nuestra encuesta digital. Sí, sí. Más segura. La más segura ahora mismo de, de, de las. Nada, reglas. nada imposible en esta vida. No hay nadie más. Nada imposible eso. en esta vida. Pero, pero. ¿El algoritmo Qué... está bien ahí? Sí, está bien. Pero muy bien. ¿Y el código base? Sí, todo está bien. ¿Eh? Todo está bien. ¿Seguro? Vamos a ver la encuesta. No, seguro va. no. Es que... ¿Eh? Nada ah, es imposible. Ahí, eh, dale a votar. No, porque ya... El, el, el, no, no, el... lo pueden hacer. Porque dale, que, dale, el va, sistema va, le va a decir pero que ya votó. Pantalla, que Vamos a ver. Eh, dale a votar eh, por Juan el Francisco chino, El chino. El chino si el vamos el chino. yo al chino. al chino. Porque eh, mi Ladies y Siquio son los que están más punteros. Dale al chino ahí, Ay, Juan chino, Francisco, el el chino. Chino. Abajo, ahí, a ese ahí. Dale, dale, dale ahí, dale. Yo no soy un robot. Dale a votar. Dale. Bien. Ok, ok. Date cuenta que ese mensaje de Roberto ahorita le salió y él no lo vio. No, ese me mensaje no sé. llama dale. que es que dale. ya tengo resultado. Ya, ya tú tú has votado. Hecho. Dale view, resultado. Pero resultados. para que la gente vea. Dale view, resultado. ¿Eso quiere decir que ya se votó? Ahí, dale donde dice, ahí mismo, okay. ahí mismo. Vale, ahí. Ok, okay sube, este, cierra eso, sube. Vamos a ver. Ok, okay Tenemos a Miledes Núñez con 338 votos válidos. Ok. Para un 43.5%. Por ciento. Que si esta, esta mañana, es Rosa, esta mañana, la diferencia la tengo aquí capturada. Ajá. Esta mañana. Pero déjame terminar, pero te. Obviamente de esta mañana. Ok. Es lo de ahora. Ah, no, ese, sí. ese no, no, ese. Eh, ¿Qué ya pasó la, ahí? La otra está más actualizada porque eso ya pasó. No, no, porque eso, que ya eso no vale. Por la otra, Imelga. Que olvídate de esta mañana. Ok. No, no te llenes de odio con, con, con Génesis. <risa> es la de ahora. Miledis Núñez, 338. Con 43.5. Para un 43.5. O sea, que han votado 338 IP diferentes. Exacto. IP o sea, IP porque diferente. ahí vamos a hablar de IP. Puede tener en la, porque una, en una, una persona puede votar y irse a Nahua, y saco tui, y votar de un IP diferente. Si tiene una red de internet diferente, sí. Exacto. Por ejemplo, en, en, cel... en una casa pueden haber tres computadoras o cinco celulares. Exacto, pero... pero si es un solo IP, nada más un okay, solo voto. Pero de diferentes celulares se puede votar. Ah, si tienen diferente internet, sí. Ok. Si de la Rosa, 323. Uh -huh. En Manuel Trinidad. Un, un voto Pau pérrimo ¿Cómo Pau pérrimo Está bien, Roberto. ¿Cómo Pau pérrimo Tú estás en contra espérate, de Manuel. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, Género. no, Si no, es que tú no eres objetivo. No, no, no, no. Me no, no, voy no. A llamar no, por no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No es sí. paupérrimo porque 78 personas han votado por Manuel. Enfrente a 338, pero estamos hablando de 600, casi 700 estamos, votos y él tiene 70. Estamos 78. hablando de un 10%, ¿Qué? eso mide una fuerza, Roberto. Ahora, ¿Qué fuerza? Recuérdate que hay una ¿La división. La fuerza del pueblo. Exacto. Recuérdate que, <risa> <risa> que... <risa> recuérdate que hay una división. Bueno, no hay, pero bueno, si tú sumas ajá, a lady y a Emanuel, ¿eh? a lady y a Emanuel, no, hay un análisis político ahí. Está bien, la, la segunda vuelta. Si ellos se hubieran sumado, ¿verdad? La segunda vuelta. Hubieran ganado, seguro. Sí, claro. Ahora, si están divididos, esos 10% ¿eh? que tiene Manuel, pueden ayudar a, a cualquiera ver, de los Juan dos. Francisco el chino. El chino Baja, ahí. Un, chino. baja, baja un poquito, me favor, allá, eh, para ver bien, porque no se ve. Un poquito baja, exacto. Ahí, no, ahí no sube. Ahí, ahí, no, ahí ah. mismo, en la barra, ahí. Ahí. Okay. Ahí tenemos el chino. Eh, 38 votos, votos un 4% hey, bien ¿Eh? bien ahora yo te dije bien, a ti oye eso es importante oye yo te dije a ti que está mal porque debiste de colocar a todos los candidatos sé que fue un sí, error sí pedí, pedí disculpas sí fue pero pedí disculpas porque en por la boleta salió no en el programa de visto cuando expliqué la temática y sí, todo eso aquí, también aquí pido disculpas porque el día después <risas> nosotros hicimos el sondeo Ay, sí, eh, sí, la, la encuentra no no Hicimos la encuesta, entonces ah. el día después de hacer la encuesta salió la boleta oficial. Ya. Entonces ya y yo okay. no, no... Entonces le ningún... pedimos disculpas a los demás candidatos que no están aquí en esta votación, pero realmente no, no significa mucho, aunque deberían de estar para que fuera más transparente, Ojalá, pero sí. no significa mucho porque si Emmanuel Trinidad, que es un candidato conocido con un partido... Roberto, fuerza. Eso, en, en verdad, Roberto, tienes que analizar eso bien, en sentido de que eso le, eso, eso está bien, en el sentido de que, sí, Emanuel, pero, espérate, tener un 10%. Pero escúchame, es que esos votos no se le suman a... a, a y si Emanuel a último momento dice, yo no voy, y esos 10 se le van es para que no, otro. no, es que ya no puede un ejemplo. Pero que no es que ejemplo, que no se puede ya. ¿Cómo, cómo que si no él no va, ese, ese, esa candidatura no existe. Esos eh, votos no existen. Ese y tiempo, ya, no, él no puede ir, aunque, óyeme, aunque Manuel dice... La escucha, diferencia es excúsame, mucha, la diferencia es muy poca excú, entre ya dos. Escúchame, hay que edificar a los televidentes. Ok. Si Manuel ahorita dice... Pero no deberían ponerlo aquí, deberían ponerlo aquí. En exacto. Eh, entra para acá, sí, es que estamos un martes sí, no sí, sé. Sí, atención Entra para acá, sí, el martes porque estamos hablando, Ma, sí, vamos a ver. El martes entra para acá. Ok, okay exacto, ya. Deja el asunto ahí. En pantalla, no, tú dejas la encuesta. Y marca, no sé, va a forzar. Exacto. Okay. Mira, analizando. O Analiza, analizando a Manuel. Educando, y educando. Eh, primero, los votos de Manuel no se le suman a Siquio. Son totalmente diferentes. Pero le hacen falta al mileno. Excúsame, milenio. excúsame. Ya las boletas están hechas, incluso a distribuidor a Corripio fue que le dieron eh, eh, en la contrata para hacer la mayoría de boletas, tanto educativas como las boletas para las lesiones, que ahora es el 16 de, de febrero. De febrero. Entonces, Emanuel dice ahora mismo, no voy. Y aunque él no vaya, ya él va a aparecer en la boleta. Pero ese 10% se lo puede sumar. Sí, pero no se le va a sumar. Digo yo. No se le va a sumar. Ahora, ahora, como quiera, ese 10% le hace falta a Milady ahí. porque, Todavía la porque no... Eh, pero un las, ejemplo, las son vamos, vamos a basarnos en, la, en, en, en, no nuestro, ten... en nuestra encuesta. Ajá. Según la encuesta, Ajá. el porcentaje de, de entre Siquio y Milady... por pues, favor, pueden subir un poquito aquí. Eh, ok. Eh, okay. Según la encuesta, el, la diferencia es un 2%. Ajá. Un 2%. Claro. Entonces, ese 2%. Puede eh, de, de, puede verse ¿Verdad? como que está muy cerrado. Claro, pero... Gente, ¿Es, le, ¿Le va a hacer Estamos a haciendo dos análisis. Digo yo. Estamos haciendo dos análisis. Uh -huh. El de hoy... ¿Tú crees que le hace falta a ese? Pero espérate. Estamos haciendo dos análisis. Uh -huh. El de hoy y el análisis cuando termine la encuesta. Okay. Hay que hacerlo. Pero el de hoy da a miledy arriba. Con un dos. Sí, pero un dos con un dos se gana. Hasta con uno. Pero si tú, por ejemplo. Si las elecciones no fueran una, hoy no basamos. Es una, esto es una muestra, eh, un ejemplo. Escúchame. Si las elecciones fueran hoy no basamos a esa encuesta virtual, mm. le gana en esa encuesta virtual. Ok. Hoy, ahora. Ok. Ahora, mañana, no sé. Pasado mañana, no sé. Hay que analizar entonces el día a día. No, yo lo que te digo es que si la, si los votantes están así de cerrado entre Siquio y Milady, eso quiere decir que ese voto, de, eh, que la fuerza del pueblo le hubiera hecho mucha falsa, falta a cualquiera de los dos. En sentido de que... No, pero, no, pero que no. Si, porque no, si, no. La, si tú analizas que están muy cerradas las dos, o sea, tú dices, no, no, los no, están no, muy cerrados. No, porque no, porque es que tú ganas con, hasta con un voto. Pero yo te lo estoy explicando en un ejemplo, si ellos analizan, si el voto está tan cerrado como la dice oye, la encuesta... Y Manuel Trinidad o tiene que fajar a comprar paquetico, <risa> o tiene... Sí, porque... Óyeme, óyeme. Yo, yo soy. lo dijo él, pero me mañana, tú lo puedes decir. No, no, oye, yo soy el, Ahora, yo lo que, oye, una pregunta, ya San... sí que yo oye. hice el, el Instagram, porque no, todavía no lo he hecho. Yo soy el todavía más importante. Pero mira, mí, ahí está, mi, eh, media Solutions. Oye, mi, mi, oye, más mi... importante, espérate. Que le trabaje, pero, pero, por pues, favor, sí, eh, eh, atención, no se quillen conmigo. Mire, ustedes supieran que si, yo, mira yo lo aprecio mucho. Pero por favor, pero, créenle las redes sociales excusame, a escúchame. No tiene redes pero sociales. Escúchame. No tienes. Entonces, ¿tú quieres decir que Siquio sin redes tiene esa votación? Ah, porque con redes ya. que se active y va a querer más. Tú, tú tienes algo más ¿eh? porque te, te robé el show, No, ¿eh? ya me robaste tú, porque tú querías estar ahí de no, los políticos. Eso es lo que está ¿Eh? en el momento. No, pues ya vamos a tener que cerrar con la revelación del año. Está bien. Revelación del año. Señora Génesis, este es el En las la redes Genesis. que ya la hice con Roberto.